El campanero allí, la campana. Estamos grabando un pedacito del video de Vivir. Estamos en Santa Elena, se siente el frío, ¿Tú, ustedes lo sienten en YouTube. El agua maravilloso. Y al atardecer a 3, acusándonos que vamos muy tarde. Estamos en barrio Comparso, en Santa Elena, eh, nos paramos, ya van a ver a nuestro conductor ellos son ya voy yo no está juego nada como van no, no, no, no, no, no. estamos en lío paso porque hay como tres crucetas hermano y no le sirve ninguna a la a la a la tuerca si sí, hombre ay oh, dios santo que no la peleemos toda esta vida no es que yo creo que ya está ah, yo está de guñado venga yo lo intento con la de guñado no está toda a es la palanca de ellos ¿Estás sí inflado? De... Sí, no, ya están todas lobas, todas. Mejor te El único que nos puede ayudar es Alber. Hoy lo llamamos por eh, se llama <ríe> Poltolín produciendo. oye vamos. <coughs> No nos intentemos, lejitos. Es que mira, aquí es como que está ahí, huevón, ya, así si pillas? Está como aquí... virado. Es para allá, ¿cierto? Ándale, Álvaro, usted pasa que no tenemos fuerza, huevón. Ay, Dios santo. Esto es desbarado. La otra sala. No, la ya. otra? ¿Eh? Ya salió, ya salió Ya salió, a ver la de Doña que... Espere, espere, espere No, ya está en suelta, espere A ver, es que saca las del todo No, no, no, espere, todavía no hay que subirlo uh. <risa> Ahora sí Pepe Grillo y sus compañeros <risa> en <Venir> de momento <risa> Pepe Grillo, y sus compañeros, en este momento están felices. Dejeron salir de aquel embrujo. ¿Lo estamos terminando? Daniela, ¿qué tal? Mucho gusto. Fernando, el papá de Ángel, Papá del niño, de de Fey. Buenas noches. Nos vamos.